de hacerlo en torno a una situación o a un mal que nos azota a todos y a todas los dominicanos dominicanos y dominicanas y es la delincuencia ese mal que durante muchos años ha estado ahí presente y que lamentablemente se habla de hacer muchas cosas y de combatir de crear estrategias pero que siempre está ahí está ahí como una sombra que nos perturba a todos. Y nos perturba a todos porque esto, eh, cuando hablo de perturbación, le hablo de la intranquilidad que sentimos al saber que eso está ahí. Y eso está ahí principalmente cuando andamos en las calles, incluso cuando estamos compartiendo con alguien, cuando estamos dentro de nuestra propia casa. Porque ahí va el refrán donde dice, ni en su propia casa nadie está seguro. A diario aquí ocurren asaltos y hechos lamentables, profundos, y que llevan dolor a los, a los familiares. Esas imágenes que vemos ahí prácticamente son imágenes como si fueran de película, pero no. Son imágenes reales de hechos que se dan en nuestro país y que se dan a diario, ¿eh? para que usted lo sepa, que se dan a diario. El reflejo de eso, de lo que acontece, es lo que recientemente ha ocurrido con la muerte de esa niña, de apenas cinco años ¿eh? de edad, la niña Yulenquis Batista Cuevas, asesinada, muerta de un disparo, por desaprensivos, que luego de materializar un asalto, de despojar a una mujer de un celular, esos malvados, malditos, ¿eh? malvados, para atemorizar mucho más, entonces disparan. Y es en ese momento cuando la niña que se encontraba compartiendo con, su, con sus parientes recibe un disparo, matando toda la alegría que había dentro de ese hogar. Pero lo que ocurrió con esa niña, Yulenki Batista Cuevas, ocurre a diario en todo el país y San Francisco de Macorís, la región del Cibao. El país entero no es la excepción. Aquí acontecen robos, asaltos a diario. A diario nosotros que andamos en las calles, buscando las informaciones, nos encontramos con personas que se nos acercan y se nos dicen, mira, anoche me atracaron, anoche me quitaron mi motocicleta, anoche entraron a mi hogar y cuando yo estaba durmiendo, incluso penetraron a mi casa, abrieron la marquesina, ¡Wow! ¡Qué fuerte esas imágenes! Entremos, señor director. Entremos, eh, eh, entraron a mi casa y me llevaron el motor. Entonces, hacemos un llamado en estos momentos y hablamos en nombre de todos los dominicanos y dominicanas, porque yo creo que ha llegado la hora de hacer lo que ha dicho o ha planteado o ha prometido el mandatario de la República Dominicana, eh, el presidente... Luis Abinader Corona y es de combatir enérgicamente la delincuencia en nuestro país de combatir esos actos delincuenciales sea como sea hay que hacerlo señores pero que tiene que haber una combinación urgente entre el actual director nacional de la policía nacional atención honorable mayor general Edward Sánchez González Nativo de aquí, de nuestra zona, del municipio de Cenoví, del distrito municipal de Cenoví, en usted está, en usted está un cambio de verdad, ¿eh? en usted está que los dominicanos sentirnos protegidos. Por favor, necesitamos más patrullaje, necesitamos que lleguen más hombres y mujeres comprometidos en esa institución del orden. Y cuando hablo de comprometido es comprometidos de verdad. En cuidarnos, ¿eh? en no eh, hacer fechorías, en no ponerse de acuerdo con muchos de esos asaltantes que se ponen a veces de acuerdo Yo voy por esta zona, váyase por la otra para, para no encontrarnos Entonces eso hay que terminarlo, los dominicanos necesitamos sentirnos seguros Necesitamos, necesitamos tener esa garantía de seguridad ¿eh? y que ese temor no esté nos sentimos preocupados cuando vemos que nuestros parientes andan en las calles, cuando vemos que nuestros hijos andan en las calles, nuestra madre, nuestro padre, porque puede llegar cualquier noticia lamentable. Entonces, para este tiempo más, que se acerca una época donde la gente quiere tener dinero como sea y conseguirlo de la forma que sea, debemos de arreciar un poquito más. Director de la policía, confiamos en usted, los dominicanos confiamos en usted, pero también confiamos en la justicia nuestra. Esas nuevas autoridades que han sido escogidas y que esperamos que ellos también hagan su trabajo, porque de nada vale que la policía haga esos operativos, esos allanamientos que apresen a delincuentes, pero luego los sueltan para volver a lo mismo. Ahí está, nuestro sentir en voz nuestra y que sabemos que es de todos los dominicanos.